¿Qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores y bienvenidos a la información en este video para hoy. Titulares de hoy. Rusia afirma que es inminente un conflicto directo entre la Federación y la OTAN, según la portavoz de la Cancillería de Exteriores María Zaharova. Los detalles en breve. <risa> El Ministerio de la Defensa de Rusia anuncia que ha repelido ataques a Gerson y da golpes significativos a los avances del ejército ucraniano, no, dando a conocer que las bajas ascienden a 200 militares en las últimas horas en voz del de portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konachenko. Como resultado, las unidades ucranianas huyeron en desorden. Las posiciones en la primera línea de defensa han sido completamente restablecidas. Durante las hostilidades en esta dirección, en las últimas 24 horas, fueron eliminados más de 200 militares ucranianos y destruidos 14 tanques, 16 vehículos blindados de combate y 7 automóviles. Desde el Pentágono anuncian que están preparados para responder a Rusia en caso de un ataque nuclear a Ucrania. Avión ruso, aparentemente, lanzó un misil a un avión de reconocimiento del Reino Unido el día 29 de septiembre de 2022 y por poco causa el inicio de un conflicto bélico entre Rusia y Gran Bretaña. Otro líder que cae en Europa, estamos hablando en el Reino Unido, Liz Truss, no pudo más y dio a conocer su dimisión como primera ministra de Gran Bretaña. Llegué al cargo en un momento de gran inestabilidad económica e internacional, decía Truss. Las familias y las empresas estaban preocupadas por cómo pagar sus facturas. La guerra ilegal de Putin en Ucrania amenazaba la seguridad de todo nuestro continente. Rusia ya ha dado a conocer sus reacciones respecto a esta noticia que marca la pauta del día. El presidente de Siberia visitó el centro de entrenamiento de los movilizados. Ya les tengo todos los detalles. Gustavo Petro en Colombia sacó de las políticas del demócrata en el norte. Y en Estados Unidos se toman decisiones para... Para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. F-35 se estrella en los Estados Unidos. Bienvenidos a la información para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Los invitamos al contexto informativo. Estas son las noticias de hoy. En las últimas horas es noticia. Ojo a lo que está diciendo la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, María Zaharova respecto a un inminente conflicto entre Rusia y la OTAN, denunciando que el envío de ayudas en armas de Occidente a Ucrania sobrepasa los 43 mil millones de dólares, cito las palabras de la funcionaria Slava. El flujo de armas de la OTAN a Ucrania y el apoyo militar a Kiev acercan a la alianza, a una peligrosa línea de choque militar directo con Rusia, dijo el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores María Zaharova en una conferencia de prensa. Ojo a lo que está diciendo de la OTAN según lo publicado por el diario Slavotas. Los países de la OTAN parecen estar compitiendo entre sí en el suministro de armas y municiones al régimen de Kiev, brindando inteligencia, entrenando personal y emitiendo instrucciones sobre cómo llevar a cabo operaciones de combate acercándose así cada vez más a una línea peligrosa de un enfrentamiento armado directo con Rusia, dijo Zaharova. Según Zaharova, la OTAN no son solo cómplices de los crímenes cometidos por el régimen de Kiev. Son precisamente aquellos a quienes mencionan regularmente en sus declaraciones y comunicados. Son patrocinadores de actividades de estas que se llevan a cabo bajo los auspicios de Kiev y con la participación directa de la OTAN, tanto como una alianza deliberada por Estados Unidos como sus miembros individuales, dijo Sajarova. Todo indica que esto no es descabellado de pensar que se pueda volver ya un conflicto directo y están preparando el mundo para esto. Estados Unidos, escuchen, sigue hablando sobre el temor de un posible uso o un ataque nuclear por parte de Rusia en Ucrania. Desde el Pentágono hace pocas horas habló un portavoz diciendo que el país potencia del norte ya está listo y preparado por si esto ocurre, aunque dicen desde el Departamento de la Defensa de que no hay indicio de que pueda efectuarse algún ataque nuclear por parte de los rusos en los próximos días. Patrick Ryder, el portavoz del Pentágono, ha dicho que Estados Unidos sigue de cerca todas las advertencias del presidente. Putin y se da en medio de las declaraciones recientes de Dmitry Peskov, portavoz del presidente eslavo que advirtió que las zonas anexionadas están bajo el paraguas nuclear de Rusia. Este funcionario de Estados Unidos le ha dicho a Putin que las declaraciones que ha emitido sobre el uso de disuasión nuclear son declaraciones temerarias y que son irresponsables teniendo en cuenta la seguridad de la región y el mundo y es algo de lo que Estados Unidos seguirá echándole un ojo vigilante a las 24 horas 7 todos los días de la semana de los pasos que da la federación en Ucrania. <música> En las últimas horas es noticia que el presidente Vladimir Putin supervisó el entrenamiento de combate de los soldados movilizados. Según medios eslavos, el presidente visitó el complejo de tiro e inspeccionó las clases de los movilizados en entrenamiento táctico de fuego de ingeniería y médico. Vladimir Putin así visitó el campo de un entrenamiento en la región de Riazán, el entrenamiento en la región de Riazán, donde supervisó el entrenamiento de los combates de los soldados. En el marco de su visita, el mandatario verificó la preparación de los soldados para realizar tareas en el área de operación militar rusa. A su vez, el ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, informó a Putin sobre el curso del entrenamiento de combate de los movilizados en diversas especialidades militares, así como sobre la coordinación entre las unidades. El presidente de Rusia visitó el complejo de tiro e inspeccionó las clases de movilización. En entrenamiento táctico de fuego, de ingeniería y de médico, así como también el presidente de Rusia se entusiasmó a utilizar las armas con las cuales se estaban realizando los diferentes entrenamientos los soldados movilizados. Las cosas están calientes en la frontera con los ejercicios de la OTAN cerca al territorio de Rusia. Escuchen esta información que tienen diarios eslavos. Se dice en base a este artículo que un avión ruso disparó un misil cerca de un avión británico sobre el Mar Negro. Los detalles de los lanzamientos de advertencias de un misil por parte de un caza ruso cerca de un avión hermano sobre el Mar Negro se dio a conocer por parte del Ministerio de la Defensa del Reino Unido. En detalle, según Avia.pro, se habla que esta acción de respuesta de los cazas rusos se dio el día 29 de septiembre de del 2022 sobre las aguas del mar negro que afortunadamente no dio con el derribo del avión de la otan porque se hubiera formado inmediatamente un conflicto militar entre gran bretaña y rusia se dice que sobre la versión occidental que el avión solamente estaba patrullando el mar negro y que el avión de reconocimiento del reino unido estaba desarmado cuando transitaba por este sector son declaraciones de ben Wall, ministro de la defensa del reino unido que la entregó a la agencia de noticias Reuters se señala que el lanzamiento no condujo a una emergencia mientras que también se establece que en la el lanzamiento del misil por parte del Caza ruso resultó ser un accidente. Este es un accidente claro y no una escalada de tensión deliberada. Gran Bretaña condenó a Rusia por la situación en Ucrania e impuso sanciones punitivas a Moscú, mientras brinda apoyo militar y civil a Kiev. Las relaciones entre los dos países se encuentran en un punto bajo histórico. Ben Wallace le dijo al Parlamento que había expresado las preocupaciones del gobierno sobre el incidente y al ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, y en respuesta... Rusia dijo el 10 de octubre que había investigado y culpó del incidente a un mal funcionamiento técnico. No consideramos que esto sea una escalada deliberada por parte de los rusos. Nuestro análisis confirma que fue un problema técnico, según el artículo de Avia.pro. Sin embargo, es un recordatorio de lo peligrosas que pueden ser las cosas cuando decides usar tus casas de la forma en la que lo han hecho los rusos durante mucho tiempo, dijo Wallace al Parlamento. Señaló la agencia de noticias Reuters. Cabe señalar que hace unos días un avión de reconocimiento militar británico también fue visto sobre las aguas del Mar Negro. Sin embargo, en la avión ya volaba acompañado de dos casas, lo que se observó por primera vez desde febrero de este año cuando aviones de combate extranjeros dejaron de acercarse a la frontera rusa por temor a una grave escalada o represalia por parte de la Federación de Rusia. Por el momento no hay declaraciones oficiales sobre este tema por parte de los representantes del Ministerio de la Defensa de Rusia. En un video hace pocos días dimos a conocer la noticia, nos decían que eran solo suposiciones y que no era fiable la información, pues con esto queda dicho que en nuestro canal nos vamos a Fuentes que son sumamente confiables para poder emitirlas a ustedes. La señora Listrus, quien es la primer ministra del Reino Unido, ha dimitido en las últimas horas y esto supone una nueva victoria para Rusia, que a pesar de todos los paquetes de sanciones que le han introducido para afectar su economía, está más fuerte que nunca. Las sanciones a Rusia, así como un plan de gobierno y a nivel económico catalogado como un error y catalogado por muchos expertos como inviable, le ha llevado al Reino Unido a estar al borde del colapso económico total. Luego de que igual panorama el ex primer ministro Boris johnson y esta decisión la verdad que sorprende porque hace pocas horas la misma listrus había dicho que no iba a dar un paso al costado y sucedió esto ya lo habían dicho medios como el financial times que aseguró que venía la dimisión de la primera ministra esto fue lo que dijo hace pocas horas cuando dimite de su cargo fui elegida por el partido conservador con el mandato de cambiar esta situación Cumplimos con las facturas de energía y con la reducción de la seguridad social. Establecimos una visión para una economía de bajos impuestos y alto crecimiento, que aprovecharía las libertades del Brexit. Uno de los puntos de Truss fue decir que la guerra de Putin amenazaba todo el continente. Escuchemos. Llegué al cargo en un momento de gran inestabilidad económica e internacional, decía Truss. Las familias y las empresas estaban preocupadas por cómo pagar sus facturas. La guerra ilegal de Putin en Ucrania amenazaba la seguridad de todo nuestro continente. Así continuó Liz Truss hablando de lo poco que pudo hacer estos 45 días de mandato. En este mismo discurso, la Truss dice que no puede cumplir con el mandato asumido por el Partido Conservador en su país. Sin embargo, Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador. He hablado con su majestad del rey para notificarle que dimito como líder del Partido Conservador. Liz Truss dejará su cargo dejando sumido al Reino Unido prácticamente en bancarrota y no le alcanzó el tiempo para apretar el botón contra Putin. Inmediatamente se dé a conocer su sucesor. Esto seguramente se dará la próxima semana. Atención porque esto también se da en medio de fuertes manifestaciones y protestas en Europa por la crisis de la energía, por la crisis económica, por la inflación que tiene con la locura de los ciudadanos de a pie que no ven la forma para poder aumentar sus ingresos y para poder pagar las facturas de la energía que los precios están por el cielo. A esto se aúna la crisis del desempleo, pues todo sube y la subida de los precios del petróleo repercute hasta en las empresas que han tenido que despedir a muchos de sus empleados para no ir a la quiebra y esto pone un nuevo tinte oscuro a la situación que se está viviendo no solamente en el Reino Unido sino en toda Europa señoras y señores lo que pasa es que muchos medios que son poderosos y con intereses a los gobiernos europeos tratan de no mostrar el descontento social pero muchos otros medios que son independientes sí lo están haciendo y es que no se puede esconder porque la situación está tan difícil que ya la gente está saliendo prácticamente todos los días a pedir soluciones a los gobernantes de turno en países como Francia, Reino Unido Hungría, Italia y la misma Alemania Alemania, la misma Bulgaria, lo dijimos y lo vimos a conocer en videos anteriores. Entre otras economías que están próximas a caer, según los analistas y expertos internacionales, están pronto a caer si no se busca una solución en una recesión económica. Y aquí el problema es que nadie, ninguno de los partidos en Europa, están proponiendo cosas diferentes más que las mismas sanciones a Rusia. Es decir, que se están pegando el mismo tiro en el pie y no ven o no les permiten ver más allá estrategias para poder superar esta difícil situación a... Donde han llegado por las sanciones antirrusas por la guerra de Rusia en Ucrania. Y de por medio, los únicos que salen beneficiados son los intereses de la OTAN y el complejo militar del norte. Efectivamente, un europarlamentario. Me parece interesante este comentario de este político europeo. Uno pensaría que todos van en línea del dueño del jardín que tambalea y no de la jungla. Pero nos encontramos con este comentario, señores. Es de parte del señor Mick Wallace. Lo ha dicho en las últimas horas de la siguiente forma su declaración en redes sociales. En donde dice que juego limpio para Italia. La mayoría de la gente no quiere formar parte de la maquinaria. De de la OTAN, la OTAN solo sirve a los intereses de los Estados Unidos y a su complejo industrial militar, nos llama la atención comentarios en la red como el del usuario Israel Martínez en donde dice que el Reino Unido necesita a alguien con capacidad de negociar para salir adelante, no sumergirlos en el ego, toda Europa necesita negociar, número uno, y obviamente quitar sanciones a Rusia, cuando sucedan estas cosas, ustedes verán un cambio en todo el mundo, mientras tanto seguimos con sanciones y dimisiones, quiebras en las economías mundiales, tras se fue 15 días antes de lo que yo pensaba el usuario Alejandro Valverde dice que es demasiado corto tiempo para juzgar a una persona pero bueno cada quien es dueño de sus acciones, lo cierto es que esto está sucediendo en el Reino Unido es algo totalmente increíble inédito en todo sentido de la historia en su mayor crisis política y muchos se preguntan, fue buena la elección de el hecho de que el Reino Unido se quedara fuera de la Unión Europea con el Brexit ahora pasa factura las sanciones antirrusas, pero escuchen bien porque ahora todo indica que uno de los candidatos a suceder atrás sería el exalcalde de Londres, quien fue ministro de Economía y que también empujó la salida del ex primer ministro Boris Johnson. Esto parece una película que no tiene fin, porque a la final, da cuenta, señoras y señores, y apúntelo ahí, lo que viene es que el que sucederá a Liz Truss, bien sea Richie Sunak, porque ya les tengo otros candidatos, y es algo que ustedes no me lo van a creer, el que suceda a Liz Truss, tendrá que lidiar con estos problemones. Adicional, tendrá que mirar el panorama. Si continuar con las sanciones contra Rusia o dar reversa para replantear planes económicos de urgencia y evitar la recesión y esto sería ir contra el establishment que está ligado al establishment mundial estamos hablando del norte tendría que remar contra la presión de la banca pues al parecer es lo que también está marcando la salida de Listras pues la banca no pudo con el plan económico de Lis y hizo colusionar los mercados y desestabilizar el país para que se desatara la dimisión aunado con las sanciones en contra del gas ruso. Pero adicional, este es otro dato que... Me he encontrado y que lo está publicando el diario Avia.pro, aunque ustedes no lo crean, dentro de la baraja. También estaría en los candidatos a suceder a la dama blanda de Luistros en la baraja. Y está, escuchen bien, y así suene a broma, lo tienen en la baraja y con las mayores posibilidades de llegar al ex primer ministro Boris Johnson, de volver a ser el nuevo líder de Gran Bretaña. Y esto sería algo terrible para el Kremlin, pues todos conocen sus políticas hacia la federación, la guerra, y el impulso de las sanciones hacia los rusos, lo que induciría a una nueva escalada diplomática entre estas dos naciones más de lo que está. Ahora Ben Wallace es otro de los candidatos a suceder a listras, pero en menor cantidad popular o en menor favorecimiento político para poder llegar al cargo, pero también está dentro de la baraja. Aparte de que hay otros 17 más eh, aspirantes que quieren llegar a ser líderes en el Reino Unido y aportar un poquito para ver si se puede sacar del problemón en que están la portavoz del ministerio de asuntos exteriores de Rusia María Sajarova, comentó este jueves la renuncia de la primera ministra británica Liz Truss el reino unido nunca ha conocido tal vergüenza primera ministra será recordada por el caso en el tanque del catastrófico analfabetismo y el funeral de la reina justo después de la audiencia con Liz Truss escribió la vocera en su canal de Telegram Truss comunicó este jueves su dimisión como primera ministra del Reino Unido 44 días después de su nombramiento. La mandataria Tory fue blanco de severas críticas tras su anuncio de recortes de impuestos no financiados que generó desconfianza en los mercados y en la ciudadanía, mientras su popularidad caía hasta los niveles de aprobación más bajos de la historia del país, en lo que ha dicho la portavoz de la Cancillería. De otro lado, el vicepresidente Dmitry Medvedev, estamos hablando que es actualmente el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia se ha dirigido irónicamente en el desempeño deficiente de la primera ministra Listros en el cargo y bromeó diciendo que merecía un premio Nobel por el colapso de la economía nacional del Reino Unido. El premio Nobel de la economía por la destrucción más rápida del sistema financiero nacional debería ser otorgado a Listros, escribió Medvedev en su canal de Telegram. Y muchísima atención, señoras y señores, porque en las últimas horas se conoce un comunicado por parte del de presidente de Colombia, Gustavo Petro, en donde encaró a Estados Unidos y le cantó la tabla. Están arruinando a todas las economías del mundo. El duro dardo de Gustavo Petro contra el mandatario Joe Biden acusó a Washington de tomar medidas lesivas para protegerse a sí mismos, sin importar el efecto que ocasiona.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 Así, el presidente Gustavo Petro acusó este miércoles de arruinar a todas las economías del mundo a Estados Unidos al tomar medidas para protegerse en sí mismos de una eventual crisis, sin importar lo que ocurra en los demás países. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando a todas las economías del mundo, señaló Petro, en un discurso público desde la localidad de Urabá al noroccidente del departamento de Antioquia.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 Se está saqueando Latinoamérica en nuestras monedas, caen en todas, no solo el peso colombiano. El mandatario colombiano también criticó las políticas antimigratorias de Estados Unidos y argumentó que si Washington quisiera frenar el éxodo de personas que intentan entrar a ese país, lo primero que tendría que hacer es ayudar a que haya prosperidad en América Latina. Hoy el presidente Gustavo Petro invitó a los habitantes de Uraba Antioqueño, a pensar que el sueño americano es posible en Colombia. Instó a la comunidad a creer en un país más próspero abundante en territorios que serán potencias mundiales de la vida. Ese país que no nos quiere tendría que entender que para frenar ese éxodo que por aquí pasa, hay que lograr más prosperidad en nuestras naciones, señaló Petro, quien recordó que mientras hay una marejada de gente, tratando de llegar a Estados Unidos desde Washington, se han dedicado a poner ametralladoras, cárceles y muros para que no entren. También indicó que a su parecer el llamado sueño americano ha fracasado y que el verdadero sueño que deberían de seguir los miles de latinoamericanos que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos debe ser el de construir la prosperidad de sus propias naciones. En tal sentido convocó a todos los gobiernos de la región de derecha centro izquierda a establecer una agenda común para defender a América Latina de la crisis mundial que se avecina. Es hora de que todos los países latinoamericanos se reúnan ante la crisis mundial y construyan una agenda propia, agregó el jefe del estado colombiano. Mucha atención porque se conocen las últimas horas que un avión de combate F-35 se estrelló en Estados Unidos. El piloto logró expulsarse según la información de medios norteamericanos. El contexto de la noticia es que un avión de combate de quinta generación se estrelló en el estado estadounidense de Utah durante un vuelo de entrenamiento. El piloto logró Abandonar la aeronave de combate unos minutos antes de que esta última se estrellara contra el suelo y explotara. Según datos preliminares, el factor fue la falla del motor durante el aterrizaje de la aeronave. Según el 388 Fighter Wing, el piloto se expulsó de manera segura después del accidente de un avión de combate F-35 en la base de la Fuerza Aérea Hill, al sur de Auden, en Utah. El F-35 Lightning 2 se estrelló alrededor de las 18.15 de la tarde, hora local, en el norte de la pista del aterrizaje de la base, dijo el ala aérea en las redes sociales. El piloto fue expulsado. Está sano y fue llevado al centro médico local para observación, dijo Hill Huff en un comunicado. No hubo otros detalles sobre la condición del piloto. El residente local Scott Phillips le dijo a CNN que vio el accidente. Estaba en la casa cortando el césped viendo el F-35 aterrizar, que es lo que hacen casi todas las noches, por lo general aterrizan al sur como lo hacen hoy. Al acercarse a la base aérea, aire uno de ellos perdió potencia y se hundió demasiado bajo los árboles. Lo siguiente que vio fue el fuego. Dijo un residente local allí en una de las bases aéreas más grandes en términos de población y tamaño según la CNN. Por el momento se está llevando una investigación sobre el incidente. Sin embargo, es obvio que los numerosos defectos del caza norteamericano de quinta generación fueron los factores. La falla en el motor, como anteriormente ha informado la CNN, los culpables de que el avión hubiera caído en esta zona. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última o Ahora...